Moon Knight es la serie de Marvel que más le tiene que agradecer a su protagonista, esta es la serie de Oscar Isaac y les cuento por qué. La serie inicia bien, Isaac interpreta a Steven Grant, un hombre con un trastorno de identidad disociativo y un ridículo acento británico, que se ve envuelto en un misterio que involucra a dioses egipcios y sus múltiples personalidades. Hay una secuencia en la cual Steven se despierta una mañana y está luchando con muchos hombres armados y va perdiendo el conocimiento, y cada vez que se despierta hay hombres muertos. Es una manera interesante de ir metiéndonos en la cabeza de Steven y vamos descubriendo lo que ocurre con él. Pero mi problema con Bunda es que si Oscar Isaac no lo hiciera tan bien, la hubiera abandonado en el tercer episodio. Ethan Hawk, ser una lista de grandes actores subutilizados en el universo cinematográfico de Marvel, un villano aburrido y sin ganas, y a pesar de entregarnos un gran episodio, el quinto. Lleno de reflexiones y conversaciones maduras, al final la serie recura a su típica narración convencional y a la ya tradicional pelea aburrida que caracteriza a la serie de Marvel. Llena de efectos visuales, un cocodrilo gigante y charlas sobre el fin del mundo. Cuando Moon Knight se centra en la dinámica de las múltiples personalidades e incluso la presencia de Konshu es divertida, pero el resto me aburrió. Le doy tres estrellas de 5.